¿Crees que eliminas los archivos para siempre cuando los envías a la papelera de reciclaje? Mira esta pequeña historia de lo que les ocurrió a Rosa y su nieto Carlos. Esta es Rosa, tiene mala memoria y suele guardar sus claves en un USB. Su nieto le pidió el pincho para llevar un trabajo a clase, así que ella borró las claves antes de dárselo. O eso creía, porque Carlos, conocedor de la mala memoria de su abuela y su costumbre de apuntar las claves, le sorprendió mucho encontrar el USB vacío y buscó por internet formas de recuperar la información. Sin mucho esfuerzo, encontró un programa gratuito de fácil uso, lo descargó y ahora Carlos posee las claves de su abuela, y las puede utilizar para lo que quiera. En nuestra historia, Carlos se compró una bici e informó a su abuela, pero la pérdida de datos puede conllevar situaciones mucho más catastróficas. Seguro que no quieres que te pase lo mismo que Rosa. Ahora se va a mostrar una forma sencilla de borrar los datos de forma definitiva, así que presta atención. El primer paso consiste en descargar e instalar la herramienta Eraser, que es gratuita y se encuentra buscando su nombre en cualquier buscador. Esta nos permite realizar borrados individuales, pero es recomendable aplicarlo a toda la memoria. Siguiendo con nuestro ejemplo, vamos a borrar un USB. Al abrir Eraser, se selecciona New Task, como se ve en la imagen. Esto abre una nueva ventana en la que podemos dar un nombre a la tarea, en nuestro caso o seguro. Pero lo más importante es seleccionar el botón con manual. A continuación se pulsa Add Data y se selecciona la memoria que se quiere borrar. En nuestro caso el USB. Por último se comprueba los datos y se pulsa OK. Una vez de vuelta al menú inicial se pulsa el botón derecho sobre la tarea borrado seguro que acabamos de crear y se pulsa la acción Run Now. Una vez acabe el proceso habremos conseguido borrar los datos de forma segura. Así que recordad, para eliminar los datos no basta con enviarlos a en la propiedad de reciclaje. Es necesario el uso de algún programa externo. Nosotros recomendamos el ase, por su fácil uso, pero si ya conoces cualquier otro, no dudes en utilizarlo.